Cuando comencé a preparar el lanzamiento de mi negocio, lo primero que hice fue empezar a generar contenido en diversos formatos. Y sí, todo eso se veía mucho en redes sociales, donde aumenté mi actividad considerablemente. Y un día mi suegra le preguntó discretamente a mi marido para no ofenderme. Oye, ¿y por todo eso que está haciendo meer le pagan? Hoy hablamos de si el contenido vende o no vende. Empezamos.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 disfrutaba creando posts para blogs, creando imágenes, editando vídeos y lo hacía simplemente por placer, como forma de expresión. Pero ese no es necesariamente tu caso. Tal vez esto de crear contenido no sea algo que harías igualmente por hobby si no tuvieras que promocionar tu trabajo. Entonces tiene mucho sentido la pregunta de hoy. ¿El contenido vende? ¿Dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a crear un buen contenido me va a ayudar a vender? es algo que tengo que tener en cuenta si de verdad voy a utilizar el contenido para promocionar mi trabajo online. La realidad es que sí, el contenido te ayuda a vender y te ayuda a vender de distintas maneras. En primer lugar, porque te ayuda a captar de forma orgánica una audiencia. Y ese es el principal problema que tienes cuando quieres vender tu trabajo online y quieres, por lo tanto, conseguir clientes y es que el tráfico normalmente no llega en masa a tu página web o al lugar donde estés promocionando lo que tú haces, sino que tienes tú que conseguir ese público. Y hay dos formas de conseguirlo. Por un lado, puedes conseguirlo de forma pagada, es decir, invirtiendo una determinada cantidad en publicidad. Si vas a vender tu trabajo, si vas a promocionar tu trabajo exclusivamente a partir de publicidad, Tienes que tener en cuenta que necesitas inversiones realmente altas y que igualmente, aunque tengas esa cantidad para invertir en publicidad, si complementas esa publicidad con una estrategia de contenido, la inversión en publicidad te va a salir muchísimo más rentable. Pero como alternativa a la publicidad, como alternativa completamente gratuita, cuando estás compartiendo contenido y contenido de calidad por distintos medios, estás consiguiendo de manera orgánica, sin invertir un solo euro, un público al que más adelante vas a poder ofrecer aquello que tú haces. Por otra parte, cuando ya has conseguido ese público, el contenido te sigue sirviendo para ayudarte a vender, porque cuando ya tienes ese público ahí, tienes que mostrarles cómo trabajas. Muy pocas veces se realiza una compra de manera impulsiva, sin pensar, sin meditar en qué invertimos nuestro dinero. Entonces, cuando tú estás proporcionando un contenido de calidad, asociamos en nuestra mente que tu producto va a tener exactamente la misma calidad. Entonces el contenido sería una especie de muestra gratuita de tu trabajo. Por último, el contenido es un entrenamiento gratuito. Es decir, cuanto más contenido creas, mejor va a ser ese contenido que creas porque tienes más práctica. Esto te ayuda en primer lugar a ser cada vez más eficaz cuando estés creando tus contenidos y diseñando tu propia estrategia. Pero además, si además te pasa como a mí y resulta que necesitas en el fondo crear también contenido para tus productos de pago y estás practicando constantemente porque estás creando contenido gratuito, eso hace que cuando crees tus contenidos de pago, estos sean de muchísima más calidad y por por lo tanto, se van a vender con más facilidad. De esto ya te he hablado anteriormente en este podcast, en el episodio 4. Pero te estarás preguntando, entonces, ¿el contenido a mí me basta para articular una venta? ¿O hay algo que venga después del contenido que me estoy perdiendo? Bueno, pues de eso te voy a hablar hoy. Y es que hay gente que comparte contenido, mucho contenido, muchísimo contenido y a pesar de ello no vende nada. De hecho, ni siquiera crece. Lo veo constantemente cuando entro, por ejemplo, en Instagram. Perfiles con 1.537 publicaciones y solo 200 seguidores. Sé que siempre te digo que el número de seguidores en Instagram y en cualquier otra red social no tiene demasiada importancia, que lo que importa es hacer comunidad, pero si tú realmente has publicado 1.537 veces y solo has conseguido atraer a 200 personas, algo está fallando. Solo has ganado un seguidor por cada siete publicaciones y media. Esto no está funcionando bien. Entonces volvemos a preguntar, Mer, el contenido vende. ¿Qué tengo que hacer para que mi contenido sí venda? Para que mi contenido sí que atraiga audiencia y audiencia interesada en lo que yo les voy a ofrecer. Pues mira, sí, el contenido vende, pero no todo el contenido. Por eso el caso que te acabo de presentar antes, estas personas que publican y publican y publican y no consiguen nada con todo ese contenido publicado. Y es que el contenido para vender tiene que cumplir unas determinadas condiciones. Y de eso es de lo que te voy a hablar hoy. Tranquila. En mi opinión, lo primero e imprescindible es que el contenido para vender tiene que ser auténtico y personal. Si no se te reconoce en tu contenido y no estás presente también de manera frecuente en tu contenido, no lo estás haciendo bien. Que sí, que se puede vender de otra manera, se puede vender de manera impersonal, que lo vemos todos los días en redes. Pero si tú de verdad quieres conseguir resultados, apuesta de verdad por tu marca personal, porque al final lo que le da valor a ese trabajo que tú estás ofreciendo online eres tú misma y quieren conocerte y quieren confiar en ti antes de comprar lo que tú les estás ofreciendo. Entonces tienes que ser auténtica y personal en tu comunicación. Ten en cuenta además que las marcas corporativas cada vez más están apostando por una comunicación de un estilo más personal, a pesar de no ser unas marcas personales. Entonces esta tendencia nos está diciendo que los consumidores necesitan confiar en las personas a las que compran. Así que si tu comunicación, si tus contenidos no muestran de verdad quién eres, si tú no apareces de vez en cuando en tus contenidos, si no muestras tus valores, en qué crees, qué te motiva, qué te emociona en tus contenidos, serán contenidos impersonales y no te ayudarán a vender. La segunda condición que tiene que cumplir el contenido para ayudarte a vender es que tiene que conectar. En el primer punto que te he dicho, la autenticidad, te indicaba que el contenido tiene que conectar con quién eres tú realmente, pero también tu contenido tiene que conectar con quién es tu público, a qué público quieres atraer. Entonces tienes que buscar cuáles son los puntos de conexión entre quién eres tú y quién es tu público. Y tienes que transmitir desde ese punto. Tienes que buscar maneras de unir. Un recurso, una herramienta que yo siempre recomiendo para esto es el storytelling. Estas pequeñas anécdotas facilitan mucho que muestres quién eres tú realmente y, sobre todo, facilitan esa conexión instantánea que se produce con tu público. Otra condición para que tu contenido venda es que este tiene que aportar. Es decir, tienes que dar valor. Yo te diría que cada vez que vayas a publicar una pieza de contenido, te preguntes si esta pieza de contenido va a cambiar en algo, va a mejorar en algo la vida de la otra persona, no tiene por qué ser algo súper relevante que digas, madre mía, o sea, esto me ha cambiado la vida para siempre. Pero sí podemos hacer pequeños cambios, micro cambios, pequeñas ayudas, a veces no tiene por qué ser más que un pequeño clic que hagan en su mente, un descubrimiento que hagan gracias a ti, que generes una idea, que inspires. Si tu contenido de verdad les aporta, van a confiar en ti con más facilidad y esto te va a ayudar a vender. Otra característica que tiene que tener tu contenido para ayudarte a vender y que tienes que tener muy en cuenta es que tu contenido tiene que ayudar a crear, sostener y acompañar a tu red de seguidores. Ten en cuenta que tus seguidores no llegan todos a la vez, van llegando poco a poco con cuentagotas. Entonces, puede que alguien llegue nuevo a tu comunidad hoy y tiene que sentir que está aterrizando en un lugar agradable, interesante, donde va a recibir mucho contenido de valor, pero también si es una persona que lleva ya un tiempo siguiéndote, tiene que sentirse motivada para estar consultando tu cuenta todos los días, para mantener su atención en lo que tú estás haciendo. Las personas que llevan ya bastante tiempo en tu comunidad tienen que sentir que son especiales porque te han acompañado desde el inicio. Y las personas que ahora mismo están en ese punto que necesitan exactamente aquello que tú haces, tienen que sentir que tienen total confianza en ti y que, por lo tanto, no les supone un gran riesgo comprar tu trabajo. ¿Y cómo consigues entonces estar acompañando a personas muy diferentes que están en puntos muy diferentes y en relaciones muy diferentes contigo? Pues con la siguiente condición que tiene que cumplir tu contenido. Y es que tu contenido tiene que estar pensado y ordenado con cierta estrategia. Tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir con cada pieza de contenido y las piezas de contenido se relacionan entre sí, es decir, pones una primero y pones otra después, con algún sentido. No estás publicando simplemente sin ton ni son en relación con una temática. Tienes que crear piezas de contenido que den la bienvenida a personas que lleven poco tiempo en tu comunidad, tienes que crear piezas de contenido que muestren cuál es la filosofía que hay detrás de tu estilo de vida, detrás de tu comunidad. Y sí, tienes que mostrar también aquello que tú vas a vender, que vas a promocionar, pero lo tienes que hacer de una manera que encaje dentro de tus contenidos. La estrategia te ayuda a acompañar a tu comunidad en ese viaje desde que no te conocen hasta que les encantas tú y lo que tú haces y están dispuestos a comprar tu trabajo. Otra condición relacionada con esta para conseguir que el contenido que creas venda es que el contenido tiene que crear relaciones. Tiene que crear una relación entre tú y la otra persona que hay al otro lado pero también tiene que crear relaciones, a ser posible, entre las personas que habitualmente interactúan con tu contenido. Es decir, si de verdad quieres crear una comunidad, tienes que hacer que tu contenido cree lazos. Oh. Y es que muchas veces, cuando compramos un producto o un servicio, lo estamos comprando por esa sensación de pertenencia al grupo que también está comprando ese producto o ese servicio. Por eso tienes que crear con tu contenido una comunidad a la que quieran pertenecer, una comunidad que de verdad aporte, una comunidad que de verdad les haga sentir parte de algo. Y después de todo esto, si tú estás enganchando estas piezas de contenido con acciones de venta divertidas, sencillas y honestas, vas a vender con mucha facilidad. A mí el contenido me permite vender mis formaciones de una forma muy poco agresiva, con la que yo me siento cómoda de una forma honesta, en la que me siento auténtica, me siento yo y, y siento que de verdad estoy conectando con la otra persona. Y es que muchas veces el problema que tenemos con la venta no es tanto no saber hacerla como que no nos sentimos cómodas con la forma en la que estamos intentando vender o en la que creemos que tenemos que vender. A mí el buen contenido, este contenido que te digo crea comunidad en torno a mí, me está ayudando a vender desde quien soy, desde mi autenticidad, desde lo que yo puedo ofrecer. Y gracias al contenido me estoy ganando la vida. De cómo transmitir desde la autenticidad o cómo conseguir que tu contenido realmente conecte, de cómo construir una estrategia de contenido, crear comunidad y conseguir clientes, te hablo en mi mentoría Impulsa tu Instagram, que la tienes en merflores.com impulsa. En esta mentoría te ayudaré a crear contenido en Instagram de forma estratégica para dar un impulso a tu cuenta, crear comunidad y conseguir mejores resultados y más clientes, teniendo siempre claro qué debes publicar en cada momento, atrayendo al público ideal para tu trabajo mostrando lo que te diferencia de verdad y reforzando tu marca personal. Todo esto sin estar pendiente a cada momento ni perder la cabeza con tu contenido. Oh, yeah. Impulsa tu Instagram son siete módulos con clases paso a paso para empezar a transmitir con una identidad más auténtica y definida y diseñar tu propia estrategia de contenidos para Instagram según tus objetivos. También incluye 8 sesiones de mentoría semanales en las que voy a revisar personalmente tu actividad en Instagram esa semana y te voy a decir qué elementos debes potenciar de aquello que has estado haciendo y qué puntos debes mejorar. Es decir, es 100% aplicado a ti, 100% personalizado. Por supuesto, voy a resolver todas tus dudas. Tenemos un chat privado en Telegram abierto 24 horas al día, 7 días a la semana y un montón de bonos extra. Empezamos la segunda edición de Impulsa tu Instagram el 14 de junio y tienes toda la información y cómo apuntarte en merflores.com barra impulsa. Uh -huh. Y esto es todo por hoy. Espero que salgas con una idea muchísimo más clara de qué es lo que tiene que tener el contenido para realmente ayudarte a vender, y si es así, me encantará que me lo cuentes. Me gusta mucho cuando compartís en redes sociales que me habéis estado escuchando. Así que, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo cuentas en Instagram o en Twitter y me etiquetas? Mi nombre en redes es Merescritura y estoy deseando verte y responderte. Ya sabes que puedes suscribirte al podcast en tu podcatcher favorito o en mi web merflores.com barra contenidos creativos. Aunque si estás suscrita a mi lista de correo,